Bienvenidos a la actividad práctica del módulo 3. En esta actividad práctica la encontraremos en la sección de actividades, actividad práctica. Y en la actividad práctica nos dice que vamos a trabajar en un aula práctica en la cual ustedes participantes fueron distribuidos en dos grupos. El primer grupo que está distribuido por Luis, Patricia, María del Carmen, Marianela, Janet y Milagros, y el grupo número 2, que está Berta, Lourdes, Marisela, Gloria, Rob y Elsa. Entonces, ¿qué nos dice la actividad práctica? Leamos el enunciado. Dentro del aula práctica encontrarás nuevamente detalladas estas actividades. Recordemos que estamos dentro de nuestro curso de tutores virtuales, de curso de formación de tutores virtuales. Ya esta franja nos da la guía de en qué parte y en qué espacio de nuestro campus virtual nos encontramos. Ok. Bajamos y leemos cuál es la primera actividad entonces dice, etapa 1. Añade recursos. Agrega una imagen en tu sitio que la identifique relacionada con el material o la tarea que prefieras. Ok, eso la pestaña. Nos vamos a la parte inicial de nuestro campus virtual, que puede ser tocando donde dice campus virtual Horas Conu o en el logo del Horas Conu. Ok, aquí llegamos a nuestra, nuestro espacio principal. Y bajamos. Se dice Cursos disponibles, Grupo 1 y Grupo 2. Recordemos que nuestro curso de formación de tutores está acá. Entonces, supongamos que yo soy Luis Bengolea y voy a entrar al Grupo 1, que es al cual pertenezco. De todas maneras, cuando se hace el registro, ya automáticamente, si ustedes son del Grupo 2 y cliquen en el Grupo 1, no van a poder ingresar como profesores porque ya tienen, van a tener su configuración realizada. Ok hagamos el ejercicio práctico en el grupo 1 suponiendo que soy Luis Bengolea para trabajar en su espacio fíjense que cuando entramos al aula de práctica ya su rol habrá cambiado porque fíjense aquí dice rol de tutor cada uno de ustedes en esta aula va a tener el rol de tutor ya no van a ser el rol de estudiantes ni participantes bien, fíjense que al ingresar al aula cada pestaña tiene el nombre de cada uno de ustedes. La general es la misma pestaña tal cual que la que tenemos incluida en nuestro curso de formación de tutores virtuales del módulo 3. Aquí la colocamos a manera de guía para que vuelvan a ver detalladamente cuáles son las actividades. Ok, esto está en general. Recuerden, general y cada pestaña al pasar el, curso por, el cursor por encima de ella se sombrará... El nombre, la pestaña, y le dándole clic pueden acceder a él. Vamos a hacer el ejercicio un momento. De, si le damos clic en Luis Bengolea, se aparece que no hay nada. Si le damos clic en Patricia Jiménez, no hay nada. Recuerden, ustedes van a trabajar exactamente en el espacio que tenga asignado su nombre. Bien. Ok. La actividad nos decía entonces que tenemos dos etapas en esta actividad. La primera actividad es... Añade recursos, dice agrega una imagen en tu espacio que la identifique relacionada con la materia o el área que prefiera Ok, antes de iniciar con este espacio Recordemos que nuestro Moodle, en este caso esta versión que estamos usando, tiene dos columnas La columna de la izquierda, que es nuestra columna informativa Y la columna central, que es nuestra columna académica Okay. Nuestra columna de la eh, izquierda Tiene justamente la información de los participantes Las competencias, calificaciones La ubicación de cada uno de nuestros módulos En este caso, cada módulo representa a cada uno de ustedes Y además tiene la información principal O sea, está desglosada una información detallada del curso Y la información detallada del campus Pues bien, ahora entonces, tenemos el módulo central que en este caso es nuestro campus o espacio académico, que aquí es donde vamos a, a desarrollar tanto las actividades como los recursos. Y tenemos la barra superior de propiedades, que en algunos otros campus está ubicada en el lado derecho. En nuestro caso está en la parte superior. Pues bien, entonces vamos a eh, mostrarle primero estas tres herramientas que tenemos acá. La primera herramienta se llama gestión del curso. Si le damos clic a gestión del curso como tutores, eh, allí podemos encontrar toda la disponibilidad de información de las actividades, recursos e información de nuestros participantes. Que también esa misma información la acabamos de ver detalladamente en la ventana que teníamos a la izquierda. Pero bueno, esto es solamente informativo porque en esta ventana por el momento no vamos a hacer nada. Luego sigue un botón que se llama Administración del curso y en ese no tenemos nada que hacer porque eso ya es parte administrativa y tecnológica. Ok, El botón que a nosotros nos interesa es el botoncito verde que tenemos acá que se llama Activación del curso. Recuerden, entramos a nuestro campus virtual, vemos las pestañitas, nos ubicamos en el nombre que nos corresponde, vamos a hacer ejercicio con Luis Bengolea, apretamos el botón de Activar Edición Fíjense que cuando se activa edición tenemos una vista diferente en la cual nos dice añade un recurso o una actividad. Okay. La primera opción que nos decía la tarea era agrega una imagen en tu espacio que la identifique relacionada con el material o el área que prefieras. La primera actividad nos decía que debemos agregar una imagen a nuestro espacio. Entonces, al final de cada uno de los espacios, cuando tenemos activada la edición, recuerden, el botoncito está en rojo, es cuando podemos eh, hacer los ajustes en nuestro espacio. Entonces, le damos botón al símbolo de más. Cuando ingresamos al símbolo de más, buscamos en dentro de los recursos, recuerden, estamos agregando un recurso, la opción que diga etiqueta. Entonces, le damos, acá al final no se ve completo, pero... Aquí está, agregar, agregamos, entonces tenemos que agregar una imagen, acá en el recuadro damos clic, seleccionamos la pestañita o el loguito o el icono de imagen, damos clic allí, examinamos repositorio, buscamos dentro de los archivos de nuestra computadora, qué es lo que queremos subir recuerden que puede, la imagen la pueden guardar en su computadora desde internet la pueden crear en PowerPoint y exportarla como ustedes prefieran yo en este caso voy a buscar aquí en el escritorio algunas que tengo voy a seleccionar esta infografía que tengo acá le damos clic como es una imagen y guardar como le pongo infografía recuerden es la imagen que ustedes mejor consideren esperamos que cargue Aquí nos pregunta si queremos darle un tamaño, recordemos que si se dice 2000 píxeles es un tamaño gigantesco, nuestra pantalla por lo general tiene un tamaño de 700 a 800 píxeles, les recomiendo que a la imagen que vayan a colocar le coloquen 500 o 600 y recuerden seleccionar esta opción de tamaño automático para que él lo ajuste y le damos guardar imagen, guardamos imagen, en la opción aquí guardar cambios y regresar al curso. Aquí se visibiliza, vamos a desactivar otra vez para ver cómo quedó. Entonces, fijémonos en el espacio de Luis Bengolea, que ya dice agrega una imagen a tu espacio. Bien, ya tenemos la primera parte de la actividad elaborada. Ok, ese mismo espacio nos dice, en, en, vamos a generar otra vez. Nos dice ahora, agrega un recurso. En este caso nos pide que agreguemos un, de, un documento, el que tú prefieras volvemos al espacio que me corresponde en este caso yo estoy haciendo el ejercicio con Luis Bengolea activo mi, mi espacio activar edición, le damos clic activamos edición ya nuestro botón está en rojo lo que significa que estamos como editores como tutores e editores y volvemos acá a nuestro espacio de añade una actividad un recurso le damos clic en el símbolo de más bajamos, donde dice recursos aquí donde dice recursos Vamos, seleccionamos el primero que es un archivo, porque vamos a agregar un archivo. El que mejor consideremos el archivo puede ser un archivo PDF, un archivo de Word, un archivo de Excel. El que mejor consideren ustedes, le colocamos el, el título, archivo de la tarea o archivo de la actividad. Si deseamos colocarle una, una descripción podemos hacerlo, en este caso no lo voy a hacer porque solo me están pidiendo agrega un archivo de la actividad. Le doy clic en agregar, volvemos a hacer el mismo procedimiento, ubicamos el archivo dentro de nuestro computador. Yo me voy aquí al escritorio y voy a seleccionar esta revisión de casos prácticos, abrir y voy a poner aquí revisión de casos prácticos. subimos el archivo, perfecto, ya tenemos aquí nuestro seleccionador, aquí podemos visualizar, fíjense, en esta parte donde dice seleccionar archivo, podemos visualizar que ya tenemos un archivo colgado, bien, le damos entonces guardar cambios y mostrar, bien. archivo de la actividad, bien, entonces busquemos otra vez aquí en la pestañita Luis Bengolea, para ver cómo quedó nuestra actividad Para visualizar cómo nos quedó el archivo Desactivemos la edición Recuerden que son tutores y tienen la opción de editar y crear y compartir Entonces fíjense, ya tenemos dos de los eh, ítems que nos solicitan en esta actividad Uno, colocar una imagen Y dos, colocar un archivo Ok, vamos a ver cuál es el ítem número tres okay, La tarea nos dice Ok, ya agregamos una imagen en tu espacio que identifique y sea relacionada con la materia o el área que prefieras. Ya eso lo hicimos. Ahora bien, decía, agrega como recurso un documento, el que tú prefieras. Ya también lo hicimos. Ya, agrega una página con el título Contenido 1. Una página prácticamente es donde visualizamos todo el contenido desplegado tal como se visualizaría en una página web. Entonces volvemos a hacer el ejercicio activamos la edición, bajamos, ubicamos, añade una actividad o un recurso en el símbolo de más, le damos clic, bajamos y buscamos dentro de los recursos una página, aquí dice página, le damos y seleccionamos página, agregar, ok, entonces dice contenido 1. Yo, como soy Luis Bengolea y estoy haciendo el ejercicio, voy a poner contenido 1. Entonces hago una pequeña descripción. Esta página contiene información del plan andino de fronteras. Puede ser que el contenido yo lo tenga ya desarrollado en un archivo de Word y solamente copio y lo pego acá pero yo me voy a el ahora y en este caso otro. entonces yo voy a buscar el contenido que voy a colocar en la página lo selecciono, lo copio y lo pego acá entonces ahí tengo mi ejercicio, coloqué, coloqué la información puedo agregar imágenes si quisiera, igual así el mismo procedimiento le damos clic, ubicamos aquí en la opción de imagen recordemos que desplegando esta flecha tenemos las opciones de más botones visibles para la edición de nuestro contenido podemos agregar una tabla, tal cual como lo haríamos en Excel. Eh, podremos agregar recursos, de grabar video, una nota, algunos links, perfecto. Pero como la actividad nos pide, agregue una página que tenga el contenido 1. Entonces ya tenemos el contenido 1, la descripción del contenido 1 y el contenido de esa página. Entonces le damos guardar cambio y mostrar. Aquí tenemos nuestra página Contenido 1, Plan Andino de Salud de Fronteras. Nos vamos otra vez al espacio de Luis Bengolea para visualizar que tenemos ya la actividad. Entonces tenemos para esta actividad de recursos una imagen que nos pedían. Nos pedían un archivo y también nos pedían una página web con Contenido 1. Recordemos, desactivamos la edición, botoncito para visualizar cómo queda. Perfecto. Ya tenemos tres de las actividades que nos habían pedido en esta actividad. Ahora bien, tenemos la etapa 2 de este ejercicio. La etapa 2 dice, añade una actividad. Recuerden, lo que acabamos de hacer eran recursos. Los recursos son los que nos dan apoyo para todo lo que queremos desarrollar y con las actividades medimos todas las competencias o hacemos el ejercicio pedagógico si estamos haciendo el acompañamiento a nuestros participantes okay, la, la etapa 2 dice Añade una actividad Agrega una actividad, la que desees, entre las disponibles y verifica que llenes todos los campos requeridos. Coloca como nombre de la actividad Aprende Haciendo esta actividad es libre, así que yo voy a hacer el ejercicio como, como a lo mejor yo considere. Así que nos volvemos a ir para el espacio de Luis Bengolea. Recuerden, activamos edición. Estamos ya en nuestro espacio nuevamente. Para agregar entonces la actividad tenemos que activar la edición. Activamos la edición, bajamos, ubicamos... Nuestro botón para añadir actividad o un recurso. Le damos clic. Entonces nos piden que añadamos una tarea. Vamos a ubicar la tarea. ¿okay? Le damos selección carpetita tarea. Agregamos. Entonces la actividad nos dice que esta tiene que llamarse aprender haciendo. bueno Como ya les había comentado. Para cada una de las actividades, igual nuestras consignas, hay que tener las instrucciones y las indicaciones. Así que solamente estoy dando el ejemplo, pero ustedes colocarán la, las indicaciones respectivas de alguna indicación de actividad de aprender haciendo. En este caso, algunas de las que les podría sugerir es algunas actividades colaborativas, cooperativas, que puedan hacer y les vinculan aquí. solamente tienen que dar las indicaciones, pero como este es un ejercicio práctico, entonces los dejo libre para que ustedes coloquen eh, la actividad que mejor consideren que les permita aprender haciendo. Pues bien, la disponibilidad, hoy estamos 5 de julio, la fecha de entrega. Vamos a dejarlo así para que ustedes visualicen cómo queda. Recuerden que ustedes pueden hacer la revisión y la corrección si es pertinente. Pueden incluso tomarse el tiempo para revisar cada uno de estos ajustes. Visualizamos nuestra actividad Y dice aprender haciendo Recuerden que también en las, en las actividades Donde colocan el contenido también pueden agregar imágenes Así que este texto solamente es un ejemplo Ustedes colocan su descripción Se toman el tiempo para redactar las instrucciones Las indicaciones, las guías, las consignas Y aquí tenemos visualizada Volvemos entonces a Luis Bengolea Desactivamos la edición para visualizar nuestras actividades, entonces la tarea nos decía que teníamos que colgar una imagen, un archivo, en este caso subió un archivo PDF, una página y una tarea, que es una actividad. Así pues culminamos nuestra actividad práctica.